Hola queridos amigos del rincón del Ford Bueno, en esta oportunidad Lo que voy a estar haciendo Es, bueno, un poco de todo eh, Se me ha roto la, el regulador De la soldadora eh, Específicamente se me rompió el manómetro de oxígeno Así que bueno Voy a tratar de avanzar, estaba un poco desanimado Ya que eh, no he podido soldar Y me bloqueé un poco Y no me di cuenta de que me faltan un montón de otras cosas para hacer el autito así que bueno como están viendo lo que voy a hacer es eh, fijarme el estado de los frenos del roulemán eh, la idea de los frenos delanteros no es que queden a campana sino poner a disco depende de lo que dé el presupuesto vamos a ver también eh, qué es lo que se le puede adaptar Así que bueno, la agarro un poco con el cepillo, con el taladro inalámbrico de nuestros amigos de Dago en Pagio, va como piña. Algo que me llamaba la atención al momento de, de girar lo que es la, la campana, es eh, tiene como un ruido. La verdad es que no sé bien de dónde viene, acá lo pueden escuchar el ruido. Si ustedes no me están siguiendo en Instagram, gente, amigos, les invito a seguirme en el Instagram es El Rincón del Ford, ahí voy subiendo todas las historias de lo que le hago. Algo curioso, el rulemán es made in Canadá, está hecho en Canadá. Yo tenía la duda de saber si era original o no, no sabía que las piezas del Falcon venían de ese país pero bueno, eh, aparentemente el rolemán está en buen estado y no va a ser necesario cambiarlo eso es algo muy positivo nos abarata los costos de de restauración así que bueno, eh, tenía el, un retén roto eh, ¿Retén se llama? Sí, retén el retén del rolemán de atrás estaba roto así que eh, renegué un poquito para sacarlo la idea es pintar la campana dejarla de un color lindo presentable Cualquier cosa, si la campana no la llego a, a usar más adelante, eh, la vendo, pero la vendo bien, o sea, de un color lindo, digamos. Este es un laburo muy sucio, la verdad es que te ensucias con toda la grasa vieja, así que es algo que no, no me gusta mucho a mí, meterle mano al tren delantero de ningún auto, porque es un laburo que te ensucias todo, todo, todo. Por más que tengas guantes es muy incómodo laburar el tren delantero. Así que bueno, pude sacar por fin el retén. Voy a tener que comprarlo. Y vamos a pulir, tratar de pulir nuestra campana. Con inalámbrico, de buen pagia. Taladro, inalámbrico. La verdad es que con el taladro se hace en una patada, me gustó mucho el resultado, así que bueno, ahora solamente falta comprar el spray y darle. Acá también traté de limpiar un poco lo que es la zona de, del resorte, sin mucho éxito porque eh, me di cuenta que... <coughs> en un par de meses en un par, o en un par de días o no sé en qué tiempo lo haga voy a tener que desarmar todo el tren delantero porque la verdad es que los extremos están reventadísimos y bueno la idea es cuando esté en un track day estar con seguridad estar tranquilo de que cuando vaya a alta velocidad no no tenga ningún inconveniente así que bueno eh, me sobró un poquito de tiempo un poco de luz y arranqué y empecé a ver la rueda de atrás quería ver en qué estado se encontraba también los frenos una curiosidad, una pregunta que yo tengo es por qué tendrá una goma de cámara de bicicleta en medio de los elásticos si eso es normal eh, no me fijé en otro auto pero o es algo que, que es del Falcon eso, es de fábrica Alguien parecía que era una cámara de bici, así que bueno, si alguien me lo puede contestar, estaría muy agradecido. Y así llegamos al día 2. En el día 2 lo que voy a hacer es sacar el tubo de gas. Que está a la venta y no está a la venta. O sea, es muy difícil vender hoy en día un tubo de gas. Yo pensé que era más fácil, con menos papeles, menos requisitos. Y el precio que me tiraron es por el piso, así que... No sé si hasta me conviene hacer una parrilla la al tubo de gas <ríe> chiste. como ustedes saben la idea del Falcon es hacer un auto de fin de semana hacer un auto de fin de semana creo que el tubo de gas no va a ser necesario y menos si quiero estar en un, en un autódromo eh, me parece que el gas no va favor les pido que no se rían tan fuerte de mi corte de pelo, un corte de pelo pandémico. No, la verdad que lo veo acá en el vídeo y está horrible, pero bueno, es lo que hubo, es lo que hay y se me había acabado la, la batería de la máquina y no soy una persona que me importe tanto mi corte de pelo, aunque viéndolo bien acá en el vídeo me doy cuenta de que es crítico, no, voy a tener que ir a, a mejorarme eso. Sacar el tubo acá es un proceso bastante, bastante sencillo, Sacás, tenés una sola cañería, aflojás todos los bulones que sostienen el tubo y para sacarlo sí o sí tuve que hacerlo de a dos con mi viejo porque solo no pude. Me, una cosa que me llamó la atención es que se cortó bastante ahí el baúl, eh, con el peso del gas, eh, se fue cortando de a poco lo que es la chapa, este, así que bueno, me pareció un poco eh, peligroso porque a la larga te va arruinando lo que es el baúl, ¿no? Limpiamos un poco el baúl y la verdad es que quedó bastante bien. Es un baúl gigante. Yo no podía creer el baúl que tiene este auto impresionante. Ustedes perdónenme, pero yo nunca tuve un Falcon. Este, así que bueno, me asombro mucho del baúl de este auto. Gigante. No lo veo tan mal al auto. O sea, parece que está bastante sano. Tengo que hacer un par de laburitos ahí en los guardabarros. A medida que vaya aprendiendo a soldar, va a quedar de 10. Gracias a todos los que han llegado a esa parte del video, al día 3. Gracias por valorar el trabajo que, que estoy haciendo. En el día 3, eh, prácticamente lo que hice fue sacar el tanque de nafta. Eh, gracias al haberlo sacado, me di cuenta también de que está pinchado. Tiene dos pinchadoras chiquitas. Ya Voy a ver cómo la reparo, si compro uno nuevo. O si directamente le mando poxipol. Porque una, son pinchadoras muy chiquitas. Y bueno, también la idea es poder pintarlo y dejarlo estéticamente presentable eh, Son detalles que la verdad es que hacen la diferencia Así que bueno gente, espero que les haya gustado el video Que puedan suscribirse, que puedan seguirme en Facebook en Instagram Y que cualquier duda, cualquier comentario me lo dejen, por favor, todo suma Si no les gustó el video, les pido que también me lo dejen en los comentarios Yo trato de responder siempre todo Gracias por bancarme, gracias por seguir a Rincón de Ford nos vemos en la próxima, gracias por seguirme en este sueño. Hasta la próxima, chao.